Muy buenas, esta es la presentación del 5 de noviembre del 2020 acerca de la división de asistencia del Comité para la Escuela Ruben W. Hope Jr. que va a abrir en el otoño del 2021. Durante el semestre del otoño del 2020, el Distrito Escolar empezó el proceso de revisar los límites de asistencia para preparar las escuelas que abrirán en el 2021. La escuela primaria Ruben Hope impartirá clases de prekinder hasta cuarto grado y abrirá en el otoño del ciclo escolar 2021-2022. La escuela está situada en el área de Granger Pines Way y tendrá una capacidad para 950 estudiantes. En esta foto aérea pueden ver el área donde se está construyendo la escuela. En esta foto podemos ver la arquitectura y la fachada de la escuela. Aquí podemos ver en plena construcción. Esta foto fue tomada hace unas semanas.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 El 30 de septiembre del 2020, nuestra inscripción fue de 64,512. Terminamos el año 2019 y 20 en mayo con una matrícula de 64,450. No es mucha la diferencia, pero creemos de que se debe al coronavirus, donde la matrícula pues, ha bajado un poco. ¿Por qué comenzamos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 tiene capacidad para 675 estudiantes, pero terminó el año con una matrícula de 815 estudiantes. Por eso utilizaron 10 aulas portátiles. Para el 2028, se proyecta que Creighton tendrá una matrícula de 1,058 alumnos. La primaria San Jacinto, que concluyó el año del 2020 con 620 estudiantes,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 En este mapa podemos ver la zona de asistencia de varias escuelas. Podemos ver que ahí está Anderson Elementary, Austin, Creighton, Milam, Patterson, San Jacinto. Y en este mapa podemos ver los residenciales, las colonias, el crecimiento de población en el área de Caney Creek.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 a que puede incluir transferencias y estudiantes traídos de otras zonas para programas especiales como prekinder y servicios bilingües. En resumen, aquí podemos ver la necesidad que tienen ciertas escuelas de que se haga un ajuste debido a que tienen demasiados estudiantes para su capacidad. Por ejemplo, podemos ver que Austin fue construida en el año 2019, que fue cuando hicieron la remodelación, porque actualmente esa escuela fue construida en 1952. Tiene una capacidad para 900 alumnos. Actualmente tiene 11 aulas portátiles. Y para el 2020 acabó con 966 alumnos, 66 alumnos más de lo, para lo que tiene capacidad. Para el 2021, se proyecta a 969. Para el 2025, se espera que tenga 1,295 alumnos. Y para el 2028, 1,551. Como pueden ver, esta área de Lease County, del área de Caney Creek, sigue creciendo. Se preguntará... ¿Qué tratamos de lograr en este proceso de razonamiento? Objetivos Desarrollar un límite de asistencia para poblar la escuela primaria Ruben Hope y guardar cierta capacidad en la escuela para el crecimiento futuro. También proporcionar alivio de aglomeración y proveer capacidad futura a las escuelas primarias Austin, Creighton y San Jacinto.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 presentar escenarios para introducir juntas virtuales de la comunidad y desarrollar planes de zonificación recomendados para la Junta Administrativa de Conroe ISD. Anticipamos abrir el campus de reemplazo más grande para Mulhead Junior High en el 2023. En esta tabla podemos ver los miembros del comité, por ejemplo, podemos ver que Austin Elementary tiene a la directora, la doctora Serena Pearson, a un padre de familia, Laura Winford. Está del distrito, tenemos a la doctora Debbie Phillips, superintendente de educación primaria. Consideraciones de la zonificación. Durante el proceso, se consideran muchos aspectos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 En esta tabla podemos ver la comparación de millas en distancia. Por ejemplo, si vemos la primera que es el vecindario de Duck Creek y que queda en, en el 105, podemos ver de que en el mapa es la zona 23 y que serían 6.2 millas para Austin, 11 millas para Creighton, 13 millas para Hope, 12 millas para Mylen y 18 millas para San Jacinto Elementary. Como parte del proceso, se hizo una consulta comunitaria el 5 de noviembre y el 10 de diciembre fue cuando el comité presentó las recomendaciones de las propuestas de zonificación. Aquí los escenarios. El Comité de Estonaje de Asistencia a veces en inglés desarrolló varias opciones aquí referidos como escenarios. El mes pasado postulamos tres escenarios tentativos para so su consideración. El escenario 6.4, el escenario 7.0 y el escenario 7.1. El Comité ha seleccionado el escenario 7.0 y lo recomendará a la Junta Directiva de Conroe ISD. Este es el mapa del escenario 7. En esta tabla pueden ver la zona, los vecindarios del escenario 7. Por ejemplo, la zona 25E, que es Forest Trace, que iría de Austin a Creighton, con un impacto total de 144 alumnos. En esta tabla y mapa podemos ver el impacto de escenario 7 en las diferentes escuelas. Por ejemplo, podemos ver de que Austin quedaría con 126 alumnos y Anderson con 572. Análisis del escenario 7. Los estudiantes se mudan de Patterson a Anderson, proporciona un poco de alivio para Patterson. Las áreas 26C y 27A transicionan a Patterson y la zona de Conroe. Austin recibe un alivio sustancial, quedaría con 626 alumnos. San Jacinto tendría un número menor de estudiantes, 442, al crecimiento previsto. Creighton tendrá una cantidad limitada de espacio para el crecimiento de 641. Hope abre con una población más grande, lo cual es necesario, 389. Mejora la cantidad de alumnos hacia algunas escuelas, Patterson 777, Anderson 572. En total mueve un mayor número de estudiantes, un total de 982 alumnos. En esta tabla pueden ver el impacto que el escenario número 7 tiene en cada una de las escuelas. Austin, que tiene una capacidad de 900 alumnos y actualmente tiene 1,023, quedaría con 626 alumnos bajo el escenario 7. Creighton también es impactado. Actualmente Creighton tiene 760 alumnos y bajaría a 641. Milan, de 670 alumnos que tiene, bajaría a 407. San Jacinto de 570, que tiene actualmente, bajaría a 442. Patterson, que tiene 903, bajaría a 777. Y por supuesto, Hope es la escuela que estamos abriendo, abriría con 389 alumnos. Y Anderson, que tiene actualmente 565 alumnos, quedaría en 572. Aumentaría un poquito más. También pueden ver el impacto en el programa bilingüe. En este mapa podemos ver el ajuste del escenario 7 y el impacto que tendría en las escuelas intermedias. Podemos ver el área de la escuela Bosman en verde. En rosado está el área de la escuela Grangerland y en azul sería el área nueva de la nueva intermedia que el escenario 7 definitivamente impactaría. Queremos recalcar que no nos tomamos la tarea de cambiar los límites a la ligera. Estamos comprometidos a proporcionar una experiencia educativa de calidad en todas nuestras escuelas. Y que queremos tener una recomendación en enero. Aquí pueden ver las páginas de web, los enlaces, por si desean más información respecto a este proceso. Ustedes nos han hecho varias preguntas, por ejemplo, qué niveles de grado se verán afectados. Será de prekinder hasta cuarto grado, ya que Ruben Hope es una escuela primaria de prekinder a cuarto. Otra pregunta es que si vamos a zonificar los límites de la escuela intermedia, pues ahorita no, en estos momentos no, porque nada más, como dije, de prekinder a cuarto. En el futuro sabemos de que vamos a, a construir una junior high en el 2025, donde la mood se va a convertir en una intermediate school, así que para ese entonces tendremos que hacer otra rezonificación para escuelas de intermedia, pero en estos momentos no. ¿Qué pasa con los programas especiales como el título 1, bilingüe, educación especial y clases de prekindergarten? Pues espera tener todos esos programas en la HOPE. Otra pregunta es, ¿qué pasaría con los estudiantes actualmente de tercer grado que desean terminar el último año en su campus? Pues pueden pedir un permiso y si se les permite y por lo general... Eh, los hermanitos también pueden quedarse a terminar el año ya que no queremos separar a la familia. Entonces un alumno que esté en tercero ahorita, eh, que quiera eh, terminar cuarto grado en la escuela eh, donde está ahorita, suponiendo de que le tocara moverse a otra, pues se puede quedar en esa escuela por un año, terminar su cuarto grado y también sus hermanitos podrían quedarse ahí. Es importante decir de que el distrito escolar, en ese caso, no proveería transportación, tendría que ser transportación por parte de los padres. Otra pregunta es, ¿quién decide cuál escenario sería seleccionado? Pues es la junta directiva. La junta directiva del Distrito Independiente de Conroe son los que deciden. Este comité simplemente le presenta escenarios. Como vieron, eh, tenemos varios escenarios que vamos a presentar pero es la junta directiva del distrito eh, que es la que decide cuál, cuál escenario escogen. La última pregunta aquí, que se si podría hacer alguna modificación a los escenarios propuestos, pues sí. Si sí, sí, eh, se puede hacer una modificación pequeña, sí, eh, sí se pueden hacer cosas así, pero si fuera algo grande donde va a mover y afectar muchas personas tendríamos que volver a comité, tendríamos que volver a informar a la comunidad. Así que la respuesta es, si es una modificación chica, pues sí es posible hacerlas. Otra pregunta, ¿vivimos a media milla de distancia de nuestra escuela? ¿Seré resonificada? Ojalá que no. La idea es mantener a la gente cerca de las escuelas, pero no, se puede, no, se puede, no podemos prometer aquí que que no va a suceder, vivo muy cerca de Mylam y Hope y quiero asistir a la nueva escuela, podemos elegir y estar inscritos ahí, puede pedir una transferencia y será aprobada si hay campo, pero sí pueden pedir una transferencia, eh, por lo general una transferencia de ese tipo no provee transportación, serían los padres los que se harían cargo de ese transporte. Aquí dice, no vivo cerca de la nueva escuela, qué tan probable es que me resonifiquen. Pues todavía no sabemos, ¿verdad? Están los ahí están los escenarios que presentamos. Eh, no sabemos, pero hay muchas escuelas primarias ahí cerca. Entonces, eh, en el razonamiento, donde se hace una zona, para Hope, pueden afectar otras escuelas. Ojalá que que los cambios no sean radicales y que la comunidad pues entienda y, y, y puedan estar contentos con la resonificación otra pregunta se mejorará el tiempo de viaje en autobús con esta resonificación pues depende verdad depende depende de dónde sea la resonificación así que fíjense en las tablas que hemos hecho que hemos presentado y ahí puede ver qué movimiento, si algo, alguno, si le va a tocar moverse para alguna escuela. Esa, por eso es la razón de, de que se presenta esto a la comunidad, para, que, para poder entender y saber qué es lo que piensa la comunidad, cómo está siendo afectada. Otra pregunta, ¿qué tan probable es que esté resonificada en un futuro cercano? Pues sabemos que vamos a tener que abrir una escuela más, una primaria más, ahí por el 242, por el, por el área de Porter, ¿verdad? la que 13, 14, 13, 14. Eh, eso va a ser en un par de años. Así que por eso es que lo, estamos tratando de hacer una rezonificación en estos momentos que no va a ser muy afectada en el futuro. Precisamente pensamos en eso y para evitar eh, resonificamiento de familias, en, en, en, un, en dos años eh, no queremos hacer eso la última pregunta dice mi hijo recibe terapia de habla si estoy resonificada, seguirá recibiendo servicios si, sí, seguirá recibiendo servicios quizás cambie la escuela pero los servicios se le van a continuar esta es una invitación para nuestro próximo seminario web va a ser el jueves 10 de diciembre a las 6 de la tarde. Ahí está el puente, ahí está la dirección. Ojalá se unan, ojalá participen. Muchas gracias.